Bueno, pues ya estamos en vivo una vez más, y les saludamos, les saludamos con mucho gusto y con mucho placer. Así es, saludamos a sus amigos, Elida Madrigal, Garza y... Rafael Cavazos. Así es, bienvenidos, bienvenidos a este espacio de hoy, oramos en vivo. Así eh, es, así es. Esperamos que estén bien, se encuentren bien, y que ustedes estén viendo y escuchando estos estos videos que, que estamos haciendo y que los que los estén compartiendo porque es de bendición para usted y para el que lo recibe. Así es, pues miren, uh, eh, eh, hemos propuesto tomar un tema eh, por demás eh, creo yo que bastante bonito, sí, así es, eh, porque se trata de bendecir. Bendecir, amén. De bendecir. Amén y que no importa quién diga lo contrario, nosotros queremos bendecirlo. Bendecir. Entonces este es el propósito, esta es la finalidad, porque Dios es un Dios de amor, es un Dios de poder, de toda gracia y de toda majestad. Sí, y pues obviamente que si sí quiere bendecir a, a su pueblo, a sus hijos, amén, así es. lo único que se requiere y se necesita pues, es ser del pueblo de Dios amén. para tener esa bendición y voy a poner como un ejemplo esto También. vamos a suponer, usted tiene bastantes bienes vamos a ponerlo así no, no se vea pobre, hace no, no, ve, bien ve, ve, que usted tiene su casa buena, sus buenos carros tiene eh, su dinerito en el banco y que, que tiene su propio negocio y no. es un negocio próspero y, y está bien, ahora la herencia, ¿para quién va a ser? Pues, pues para, para sus hijos. Para sus hijos, sí. Para sus hijos, entonces, así, las herencias de Dios es para sus hijos. Amén, así es. Por eso tenemos que ser de la familia de Dios, para poder heredar las bendiciones del Señor. Amén. Dijo así de fácil, eso. así de sencillo. Porque si tú tienes un tipo de riquezas eh, vamos, estar hablando de lo económico y sí. de, de lo material. Sí, sí. No se lo vas a dejar a, al vecino de enfrente o al otro lado, a, a quien no conocen o a lo mejor nomás lo pones de vista. Pues no, lo que es para tus hijos, hijos. Para tus hijos. ¿Por qué? Es. Porque, pues, es los eh, herederos. No van a ser los herederos de lo que tú estás forjando. De los bienes, de las bendiciones. De sus bendiciones, exacto. En, entonces, eh, que las bendiciones del Señor sean para sus hijos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues ser hijo de Dios. Ser sí. una hija de Dios. Así es. ¿Cómo? Correcto. Pues bien fácil, bien sencillo. Nomás acéptale, recíbele a Jesús en tu corazón. Dile, ven a mi vida, cámbiame, transfórmame. Si ya lo hiciste, Amén. pues ya estás adentro. Amén, si no es. lo has hecho, pues hazlo. Y tú con tus propias palabras le puedes decir, Señor, ven a mi vida, sí. cámbiame, transfórmame, eh, santifica mi vida quítame todo lo que me estorba todo lo que no es bueno eh, ante tus ojos Señor y ven a mi vida ven a mi corazón Así es. y que de esta manera Señor yo pueda ser de tu familia que yo pueda ser un hijo una hija tuya sí, eh, que, en la que tú te vas a agradar Señor a porque yo te he recibido, porque yo te he sí, aceptado y con toda seguridad sí. que Dios va a bendecir tu vida porque pasas hacer de la familia de Dios y como familia de Dios van a tener los derechos de todo hijo Amén así es ¿verdad? así es. así es que entonces vamos a, a continuar y vamos a, a pasar a lo siguiente que nos dice aquí el tema de hoy, hoy. superación en todas las áreas de nuestra vida bueno, está, estamos hablando de de ser de la familia de Dios. Amén, así es. ¿Para, Para que podamos tener la superación en todas las áreas de nuestra vida. Amén. En lo espiritual, Amén. En, en lo económico, en lo familiar, en, en, toda, en todas las áreas. En todas, en todas las áreas. Tú dime ¿qué, en qué área, pues en, en esa área vas a ser tú una persona Amén. que Dios va a bendecir. Amén, así es. Entonces, esta es la, la superación en todas las áreas de tu, de tu vida o de nuestra vida, en ¿verdad? Uh -huh. Entonces, si tú y yo hacemos lo que tenemos que hacer, nosotros estamos cuidando y guardando de la palabra de Dios, pues con seguridad que pasamos okay. a ser de la familia de Dios y eso nos va a ayudar a Bien. ser sí, pues, verdaderamente hijos de Dios. Hijos de Dios. Entonces, Bien. vamos a continuar. Bien, pues suscríbete suscríbete, comparte, comparte estos videos y márcanos con un me gusta o un like. Eh, por ahí, eh, una notificación. Una notificación una no... eh, puedes, un puedes, puedes marcarnos, puedes enviarnos un chat, puedes decirnos, eh, nos estamos viendo, escuchando, se escucha bien, todo está bien. Bueno, pues qué bueno, qué bueno que... que... Pero necesitamos que vaya. Va, <risa> Exacto. Con ánimo. Así es. Ok. Entonces empezamos eh, con la palabra de Dios que nos dice en tercera de Juan 2, Y vamos a usar eh, varias versiones en, esta, en, esta, en este momento. En, en este instante vamos a ver, Dios habla hoy. Dios habla hoy. Dice, querido hermano o hermana, ¿verdad? pido a Dios que, así como te va bien eh, espiritualmente, te vaya bien en todo y tenga buena salud. Y sobre todo ahorita que tanta falta hace que haya buena salud sí, es. por los problemas de, del COVID y de todos pues, los problemas pues, que hay. Eh, que hay en este mundo. Esas plagas que se vienen, esa arena que anda ahí volando de, de, de Sahara, este que anda por acá visitando estas regiones también, imagínate, sí. cruzando todo el, eh, ese, el, el, el todo todo ese mar. Sí, eh, eh, para Dios no hay nada imposible. No. Fíjate cómo, cómo la, la arena puede volar desde pues tan es, lejos. Y, y, so, pasar los océanos, mares y, y, y todo lo demás. Y, ¿no? y la arena es pesada. Ah, y, y, la, y la arena es pesada, sí. <risa> Nomás a ver una cubeta de arena y ver mm, que, que, no. que es pesada. Entonces, sí es. Y, imagínese pero dice aquí la escritura, ahí en tercera de cuando. Querido hermano o hermana, ¿verdad? Porque va para los dos. Sí, claro. Pido a Dios que así como te va bien espiritualmente, así como te va bien espiritualmente, eso es, eso es básico, eso es fundamental. Básico, básico. Te vaya bien en todo. Que te vaya bien en todo. Y, y de pilón, pues que tengas buena salud. Claro, claro que sí. Así que entonces, eh, imagínate el... el la bendición de Dios te puede llegar por lo que Él nos dice a través de su santa palabra. Amén. Y vamos al siguiente versículo. Ahora vamos a ver con la nueva Biblia viva. Y nueva en Primera de Crónicas 22:13. ¿Por primera de Crónicas 22:13 nos dice, porque, porque si obedeces cuidadosamente las normas y reglamentos que Él dio a Israel por medio de Moisés? vas a prosperar. Uh -huh. Sé enérgico, sé atenaz, sé constante, ¿verdad? Y valiente, entusiasta y sin miedo. Qué hermoso lo dice y esta nueva biblia no, no, es no, no, sí. de sí. viva. Me, me encantó como lo dice. Ajá. Dice, pero si obedeces, cuidadosamente, sí. si obedeces, cuidadosamente, las normas y reglamentos que Él dio a Israel por medio de Moisés. Porque uh -huh. Israel es el pueblo de Dios. Así es. Y nosotros somos el pueblo de Dios, el espiritual. Sí, así es. Ellos son por herencia y nosotros por adopción. Por adopción. ¿verdad? Entonces, dice, sé tenaz, sé valiente, sé entusiasta y sin miedo. Sí. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, ¿verdad? No te temas y no, te si no desmayes. Así es. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor va a estar con nosotros, va a estar sí. contigo. Por eso, el, el, cuando nosotros obedecemos la palabra cuidadosamente, sí. todos sus reglamentos, o sea, todo lo que es la palabra, los mandamientos, todas las ordenanzas, entonces, dice que vas a prosperar. No tengas miedo a la prosperidad ten miedo más bien a la desobediencia sí sí a, a no olvidarte de dios eh, exacto el problema no está en que tú prosperes uh -huh, uh -huh. porque el señor no, no te limita en cuanto a eso no está enojado con, con, con, con los bienes o las bendiciones que no, dios le da, porque o... él, él ama a su pueblo el amén, amén, ama su es. pueblo entonces sí, yo sé que hay grupos miren a, ayer vi un documental eh, de unos menonitas que se mudaron de una parte a otra. Sí. Esas gentes, para ellos, yo, yo lo, lo, lo lamento por, por ellos, ¿verdad? Sí, eh, sí. Que no tienen luces eléctricas. No tienen agua de tubería. O sea, nada de modernismo. No sí. tienen televisión, no, no tienen radio, no tienen teléfonos. Sí, no, eh, no, no. usan carros, no tienen carros de motor, eh, entonces, oiga, pues, pues, pues qué es eso. Están en una era muy... muy Están antigua. a 200, 300 años <risas> atrás, cuando... Sí, los atrás. sí cuando <risas> no, no existía nada de, de, de lo moderno de ahora. Sí. Pero si quieres usar una lámpara, pues las lámparas ya son modernas. Para ese tiempo ya eran modernas. Sí, sí. O sea, eh, ¿ni, no. ni lo de batería. Sí, y, y, y los instrumentos para trabajar, y, y, y, sí, los, y la, la, las máquinas de correr. sí. sí Todas esas cosas vienen de la modernidad, aunque ya pueden ser maquinitas viejitas, y todos, sí, pero ya entraron en una modernidad. Como una modernidad claro. el, el uso del papel, por ejemplo, para la, la, la Biblia, para sí, sí, lo que ellos utilizan para, para eh, de, de, como escrituras pues tienen que ser escritos en algo. Claro. Es, de, es de... ya dentro de la modernidad, pero con muchas cosas eh, muy fantasiosas en cuanto a que no son de Dios. Sí, sí. sí. Entonces, eso, eso, esas partes así, eh, esos extremos, son los que más daño hacen al ser humano. Así es, exactamente. ¿verdad? Imagínense, eso sí. es lo que le enseñan de, de generación en generación, entonces, ellos no conocen entonces esta, esta parte de la escritura. Uh -huh. Y si pues no. quieren ir al, al, allá a al vivir al reino celestial, pues que nos dice la escritura ahí uh -huh. en, en Apocalipsis. Sí, eh, no, pues, que, que el mar es de cristal, eh, que, no, que hay de oro, oro y las puertas de, de perlas, de, de perlas y piedras, y piedras preciosas, entonces pues están bien atrasados. Entonces, y, y hay muchas congregaciones, ¿eh? uh -huh. que están cerraditas en cuanto a con eso lo sí. respetamos sí. pero no somos de acuerdo con ellos claro Los respetamos que así quieres enseñarle a la gente bueno así enseñale pero eso no quiere decir que esté bien uh -huh. verdad así entonces es. vamos a continuar bien eh, y ahí ahora, eh, ahora vamos a estar viendo nuevamente de Dios habla hoy Bien, nos dice, se, si le hacen caso y se someten, gozan de dicha y felicidad por el resto de sus días. Amén. <risa> o sea, señor. si le hacemos caso al Señor. Sí, claro. Si le hacemos caso a Él. Y estamos viendo Job, que es de, de, del Antiguo Testamento. Ok. Y si se someten, ¿qué va a suceder? Decir, gozan de dicha y felicidad por el resto de sus, de días, sus días. Sí, amén. Así es. Imagínate, mi amada, imagínate tú, mi amado, gozar de dicha y felicidad por el resto de tus días si estás haciendo caso a Dios. Así es. Por eso nos gusta usar diferentes versiones de la Biblia para poder dar la mejor enseñanza la mejor que nos enseñanza. sea posible. Amén. ¿Por qué? Porque queremos que todo el pueblo pueda ser bendecido. Amén. Y eso te incluye a ti. Así es. Ok, vamos a, a, ahora... En la palabra de Dios para todos. fíjense qué preciosa sí es versículo. Jeremías 7:23. 7:23 nos dice, lo que sí les ordené fue esto. Obedezcan mi voz y así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Fíjense ¿Qué, qué, qué hermosa esa parte de arriba. Muy bonito. Obedezcan. Lo que sí y les ordené, ordené fue eso. esto. Obedezcan mi voz obedezcan mi voz. Amén, amén. Así es. ¿Y qué va a pasar? Dice, y así yo, yo seré, seré su, su, Dios. su Dios. Qué bonito. Precioso. ¿Y qué más sigue diciendo? Y ustedes serán, serán mi pueblo. pueblo. De Por eso tenemos que ser del pueblo de Dios, amén, mi amada. Por Tenemos que ser del pueblo de Dios y para poder ser del pueblo de Dios, no existe más que una sola forma. Amén. Recibiendo a Cristo Jesús en nuestra vida y en nuestro corazón. Amén, así, es, así Y sigue es. diciendo, eh, dice, y vivan de la manera que yo les ordeno para que les vaya bien. Ahí está. Vivan de la manera que yo les ordeno. Uh -huh. Son ordenanzas de Dios. Son ordenanzas. O sea, nosotros tenemos que vivir más apegados sí, sí. a lo que el Señor nos dice. Sí, y en, lo, en la obediencia. Pues, en la bendición. La bendición uh -huh. Ajá. En la obediencia. Y si no hay obediencia, pues es lo contrario en la maldición. Mira, yo quiero pensar que tú ya tienes familia, que tú ya eres una persona adulta, que ya tienes familia, que tienes mm. t -tus, t tus hijos. ¿Qué haces con tus hijos que son bien obedientes? ¿A poco los andas maltratando? ¿A poco no, no, no les dan lo que necesitan? No, yo me imagino que... Si hasta que... Los, los rebeldes se les da... Los premian. Imagínate a, a tus hijos buenos, a tus hijos obedientes... Pues si necesita zapatos, le compra zapatos, así si es. necesita un, un pantalón nuevo, un vestido nuevo, lo que, lo que, necesita, necesita, pues, lo se, que necesita, se lo compra. Es, que, que necesita algo más, pues, ya en esos días, que necesita un teléfono o una computadora para que pueda estudiar mejor, pues se la vas a comprar, ¿por qué?, porque pues, se, lo, se lo está ganando, por, es. su, por su comportamiento, por su obediencia, por todo lo demás, ok. Sí Entonces, lo que sí les ordené fue esto. Obedezcan mi voz y así yo seré su Dios. Y ustedes, es, y ustedes van a ser mi pueblo. Amén. amén, así es. Vivan de la manera que yo les ordeno. ¿Para qué? Para que les vaya bien. Amén. Para que les vaya bien. Para que les vaya bien. Entonces, Dios quiere. Que nos vaya bien, Amén. Así como tú quieres que les vaya bien a tus hijos, Amén. los que ya tienen ¿Qué? hijos, pues quieren que les vaya bien. ¿Quién quiere? ¿Qué padre quiere que le vaya mal a sus hijos? Pues no. Yo no conozco a nadie así, a menos que sea un desalmado. Un... Sí, bueno, porque así hay personas malas, pero. Pero, pero, sí, pero aún así, que ¿quieren que a sus hijos les vaya sí, bien? Claro. Okay, entonces. Voy a concluir. ¿Qué necesitamos ser? De los que sí sabemos escuchar la voz de Dios Sí, sí ser obedientes uh -huh. Y los que recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón uh -huh. En nuestra vida Amén Pasamos digo. a ser de la familia espiritual te de Dios, de, de, Dios de los que le aceptaron los que le recibieron Todos somos hijos de Dios por adopción. por adopción Él nos adopta como sus hijos porque Amén. nosotros le estamos recibiendo en su corazón. Entonces, es, esa es la, la clave, esa es la clave principal. Para ser hijos de Dios es necesario tener a Cristo Jesús en nuestra vida. Amén, correcto. En su así corazón. Es. Y ajustarnos sí, así es. a su palabra. Sí, así es. es importante eso. Muy importante. Tienes si que acudir en algún lugar donde puedas recibir palabra de Dios. Y qué bueno que tenemos esos medios para que les podamos también compartir palabras de Dios para que sí. usted se pueda edificar, se pueda eh, pues fortalecer sí, espiritualmente. Claro. Ok, entonces vamos adelante. Vamos sí. a la oración. Okay. Hoy ya nos está yendo un poquito más a prisa porque eh, sí. no, no queremos que se nos haga muy, muy, muy largo este Así video. Es. Oremos por una mejor calidad de vida familiar y espiritual para todos, y cada uno de nosotros. Y es que es bien importante el que siempre estemos incluyendo nuestra familia. Amén, así es. Que le incluyamos. Pero también es bien importante que tengamos esa capacidad de fortalecer nuestra vida espiritual. Amén, amén así es. ¿Quiénes? Todos todos. todos. todos. Ustedes y nosotros. Todos, todos, todos, todos. Cuando yo estoy aquí, eh, mi esposa y yo estamos amén. aquí hablando de la palabra de Dios, nos estamos fortaleciendo. Sí, amén. Nos estamos edificando claro sí. también nosotros. porque Porque los mensajes también son para nosotros. Son para nosotros. Sí. Entonces Dios, en alguna forma, en alguna manera, nos está también bendiciendo a nosotros. Y bendice y nos fortalece. Amén. Y, y lo que queremos es que esa bendición la estamos compartiendo contigo. Queremos amén. que tú también seas de, de esa parte eh, esencial de Dios de bendecir. Amén. A, a su pueblo. Bendecido. Queremos que tú también seas una persona bien bendecida, uh -huh. y que uh -huh. no tengas miedo el esforzarte para salir adelante. Así es. No importa que te diga, no importa cómo te vean las demás gentes, tú hazlo, la, sea obediente con Dios, y, y pues prospera, Amén. supérate, Amén. y ayuda a cuanta persona puedas. ayuda a cuantos puedas. No vas a poder ayudar a todo el mundo, pero a todos los que tú puedas apoyar y ayudar, apóyales, ayúdales. Así es. De que hay bendícelos. necesidad, mira, no te la acabas la necesidad que hay. Bendícelos, bendícelos. Estamos en un mundo muy, pero muy necesitado eh, en todos los aspectos, en todos los aspectos. Mira, ahorita hay, hay un motivo de oración muy fuerte. Todos los médicos y todo el personal que trabaja en los hospitales y en las clínicas requieren del apoyo de todos nosotros. Así es. ¿Por qué? Porque ellos están exponiendo hasta sus propias vidas para poder ellos mantener a la gente sana. Correcto. Y a así se, se les mueren y hasta se mueren doctores y enfermeras y todo eso. Entonces necesitan de la oración. Claro que la necesitan. Mira, hay quienes hasta les llevan comida porque oh, no sí. tienen ni tiempo de, de sí, salir sí, a comer lleva, lleva, sí, gracias a Dios por esas personas que, que están apoyando de esa manera porque pues yo los bendiga. necesitan comer necesitan fortalecerse y, y bueno pues ahí ahí están esas personas ayudando el Señor les bendiga grandemente y les siga prosperando en, en todos los aspectos Entonces, hay motivo de oración sí hay motivo de oración hay necesidad sí sí, sí, sí hay necesidad de, de oración para bendecir a toda esa gente para bendecir cada hogar, cada familia, cada hijo, cada, cada familiar, cada, sí. cada pariente nuestro. Hay que bendecirlos, amén, hay que bendecirlos. Amén. No maldigas a nadie, mejor no. o sea, da la bendición. Es más beneficioso dar la bendición que darle ahí maldición a la maldición de la gente, Claro, claro que sí. Entonces, voy a pedirle a mi esposa que haga una sí. primera oración y luego yo termino con otra. también, bien, pues oremos, Padre, le alabamos, le glorificamos, Señor, le damos honra, gloria y alabanza, Señor le damos gracias Señor por la oportunidad que nos da de poder Señor transmitir por estos medios su palabra Señor, el consejo Padre mío y deseando, deseando que todo esto Señor llegue a los corazones y que se lleguen a usted, que se acerquen a usted, que abran sus corazones Señor y puedan eh, platicar, conversar con usted y que le acepten en sus corazones Padre mío y en este momento, Señor, le pedimos en el nombre poderoso de su Hijo amado, que usted toque las vidas de las personas que escuchen este mensaje, Señor. Sea con, con ellos, sea con su familia, Señor, sea con, con las personas que están eh, en este momento pasando por situaciones difíciles, Señor, de, de enfermedad, de finanzas, de trabajo, de, de todo lo que necesitamos en este mundo, Padre mío. Que tengan ese deseo y ese anhelo de, de conocerle aún más profundamente, Señor, a través de su palabra, Señor, y a través de la oración. Porque usted es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y que podamos decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Que tengamos, Señor, esa comunión con usted. Padre, gracias le damos por todo lo que usted ha hecho, Señor, en nuestras vidas por todas sus bendiciones, Señor, porque ha tenido, Señor, eh, eh, la protección. Usted nos da la protección de nuestros hijos, nuestros nietos, de nuestra familia, de las personas que hemos, Señor, orado e intercedido. Por ellos, Padre, usted ha puesto su mano de poder en ellos, Padre. Le damos gracias porque usted es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos y su poder no ha menguado, Señor. Sigue siendo el mismo, únicamente que necesitamos hablarle directamente a usted, abrir nuestros corazones, nuestras mentes y creer que usted lo hace. Gracias le damos, Señor, por su grande amor y su grande misericordia. En el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Padre, ¿cómo no adorarle y bendecirle? ¿Cómo no honrarle y glorificarle, Señor? Si podemos ver sus maravillas, podemos ver cómo, Señor, usted bendice a la gente. Padre Santo, en el nombre de Jesús, bendiga cada siervo suyo. Cada hombre y mujer que le están sirviendo, Señor, en alguna congregación. Padre Santo, déles nada más la capacidad y la sabiduría de ser cada vez mejores. Y Padre Santo, os ruego por su misericordia, que bendiga a todos los misioneros en todas las partes del mundo, Señor. Donde haya un hombre, una mujer que están ahí de misioneros, bendígale. Todos los señor. que están orando, Señor, por los que están en, en Señor, en los hospitales, por todos los doctores, todo el personal médico, todo, toda la sí, gente grito, que, que participa pero, señor, en los hospitales, los Señor. Los padres, padre. Bendígale, Señor. Bendiga a los que sí, están bendiciendo y bendiga los a ellos sí, también, señor, Padre Santo. Sí, padre mío. Que ningún oh. médico, que ninguna enfermera, que ningún. Eh, de las personas que hacen ahí la limpieza y de desde personal de, de, de, de esos lugares, sí, señor, señor. Que nadie quede sin la bendición oh, suya. Y así señor, te digo, Dios mi señor. amada, así te digo, mi amado, si tú tienes la oportunidad de pasar este video a estas personas que, que están sí, trabajando, que están esforzándose, que están dando su tiempo, que están dando incluso hasta su vida en rescate de los demás, que ellos puedan sí. escuchar que los estamos bendiciendo en el nombre poderoso señor, de Cristo Jesús que, y a ti que, te digo que, médico nombre, a ti te digo enfermera que, a ti te digo personal de hospital reciba la bendición sí, señor, del altísimo reciba la bendición el, del altísimo del, y, del, sí, y el, sí, gracias del, por el trabajo del, que están realizando el, gracias, gracias. gracias Padre Santo por cada siervo suyo sí, que también sí, está trabajando y está apoyando su obra con la predicación sí, de su palabra gracias Padre y bendiga Gracias, a todos bendiga, los bendiga, hermanos, bendiga, señor, señor, de todas las congregaciones. Sí, no padre, importando cuál sea. Sí, señor. Cúbralo. Con que estén sí, en bendiga, su Dios, camino. Sí, señor. Que estén en la obediencia de su palabra. Sí, Bendígales, Padre Santo. Nombre, aquí en bien. Estados Unidos, en México, en toda Centroamérica, Sudamérica, en toda sí, Europa, en, en toda Asia, en, en todas partes del sí, mundo, Padre Santo, Hay alguien sí, predicando o asistiendo a una congregación, sí, Padre señor. Santo bendígales brincamente y sí, señor y padre en mío nombre y que nadie que quede profesor, sin que esta vez bendecidos bendecidos y ahora Gracias, yo quiero orar por ti mi amada y que orar por ti mi amado que está teniendo un problema de salud a mí me ha encantado poderles decir porque lo hemos hecho por años por años lo hemos hecho con tu mano en tu pecho o en la parte afectada de ahí de tu cuerpo y quiero que empieces a sentir que Dios está contigo quiero que empieces a sentir que Dios sí está contigo en este instante, en este momento porque a Dios le interesas Él quiere bendecirte y te quieres dar la sanidad. No importa que sea tu problema. Pon nomás tu mano allí. Y por la fe recibe la sanidad. Recibe la sanidad. Reprendemos todo dolor, toda dolencia, todo malestar, todo cáncer todo sida todo problema de, de virus y en el nombre de cristo jesús estamos declarando sanidad completa fuera fuera del cuerpo fuera fuera toda diabetes fuera todo aquello que pudiera estar lastimando tu cuerpo señor. y en el nombre de jesús en el nombre de jesús, fuera, fuera cuerpo, cuerpo, diabetes, sí, sí, poderoso de cristo jesús recibe la sanidad recibe la, la sanidad, recibe, recibe la ahora sanidad solamente di yo la recibo dile sí, yo recibo la sanidad yo recibo la sanidad por la recibo fe la en el yo soy libre, Jesús, dile, yo soy libre ahora empieza escúchame bien, empieza a moverte, sí, empieza sí, a caminar sí, empieza sí, a mover sí, tus brazos, empieza a mover tus piernas, Exacto. empieza sí, a hacer sí, lo que sí, no podías no hacer y dale gracias al Señor porque Él es quien lo hace, no somos nosotros. Sí, sí. Él es quien lo hace. Él es quien sí, sí, sí. da sí, sí. la sanidad. Sí, sí, sí. Gracias, Padre Santo. Por su amor, por su misericordia. Y sí, sí, gracias, Padre Santo, porque le está mostrando a esta personita. Sí, señor, gracias, Padre. Gracias, Esa sanidad. Gracias, que señor. estaba anhelando y, y deseando por tanto tiempo. Tricolio, y a ti te digo, recibe la bendición. En el nombre del Padre, sí, en nombre el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Sí, amén, amén, Aleluya, Amén, Amén, Amén y Amén. Bueno, si aún así quieres escribirnos, que quieres eh, compartirnos, o quieres darnos un, un testimonio, Puedes o sea, tienes esas formas para hacerlo. Puedes hacerlo, mándanos tu petición en un mensaje por WhatsApp, ahí está el teléfono 469-238-9007, o bien por Messenger por o bien a arroba punto com y nosotros te vamos a apoyar con nuestra oración pero si necesitas si tienes algo especial por lo cual necesitamos orar tú nos puedes uh, escribir uh, o bien nos puedes también este, llamar a este teléfono y podemos hacerlo más personal entonces no tengas temor tú llámanos y nosotros vamos a apoyarte en la oración claro que sí Claro que sí. Y por último les dejamos esta lámina. Suscríbanse, sobre todo los que están ahí en YouTube, este, eh, también los, los que están en, en, en Facebook, ¿no? Sí, obviamente, claro. ¿no? Eh, y pues marquenos un me gusta no, eh, y, y compartan, Así compartan, es. sobre todo compartan, compartan, compartir, compartan con todas las personas la que puedan eh, compartir este mensaje, Se esta puede. oración, sí. esta bendición y que ustedes reciban una porción doble por compartir sí, amén, con nosotros Les bendecimos en el nombre del Señor. Así es, bendecidos en el nombre del Señor y nuestro cariño, un abrazo fuerte para todos y cada uno de ustedes. Amén. Bendiciones.